En este video vamos a ver cómo realizar la exportación de un archivo cuyo destino es el monitor de la computadora. También podemos decir que su destino es la web, lo cierto es que el archivo va a ser visualizado siempre en algún monitor. Eh, nuevamente tenemos que cerciorarnos de que aquello que no queremos que aparezca en la exportación, sea imprimible entonces en esta columna en la persiana capas donde aparece la impresora voy a destildar la capa auxiliares y guías de maquetación para que estos auxiliares no se vean en la exportación a continuación vengo a archivo exportar y elijo nuevamente guardar como pdf como ya vimos en la situación anterior me aparece el texto desbordado, voy a ignorar los errores y paso a la persiana de exportación. Aquí nuevamente todas las páginas y aquí lo que va a variar respecto al pdf para impresión va a ser que voy a elegir un método de compresión para las imágenes de mapa de bits y en este caso puedo elegir jpg con pérdidas. La calidad de compresión podría elegir máxima o puedo elegir lo que yo quiera y luego corroborar viendo el archivo en mi monitor qué resultados he obtenido. Recordemos que cuando yo habilito compresión de las imágenes, lo que estoy habilitando es a que el programa descarte información de color de las imágenes. En cuanto a resolución máxima de imágenes, ya como no se trata de un PDF para impresión, voy a eh, colocar un valor que puede ser entre 72 y 96 dpi. ¿Por qué elijo esto? Y porque estos son los valores eh, que alcanza la disposición de píxeles en un monitor es decir, si yo pudiera hacerle eh, con una lupa observar un monitor y ver cuántos píxeles eh, físicos existen en cada una de las pulgadas que tiene el monitor, voy a encontrar a que puede variar entre 72 y 96 dpi, entonces como la condición de eh, nitidez de una imagen en el monitor es que haya información suficiente para que cada píxel de la imagen sea mostrado por un píxel del monitor colocando esta resolución me estaría garantizando esta situación nuevamente al tildar que esta sea la resolución máxima se va a estar reduciendo el tamaño en píxeles de las imágenes ¿sí? por esto que vimos en el video anterior que la resolución es el cociente entre el tamaño en píxeles y el tamaño de impresión nuevamente si yo esto lo dejo constante porque no va a variar el tamaño de impresión de mis gráficos en la maqueta pero hago reducirse la resolución para que se mantenga la igualdad el tamaño en píxeles debe reducirse de este modo entonces estoy autorizando a que el programa remuestre las imágenes Reduzca el tamaño en píxeles y de ese modo contribuya a reducir el peso de mi archivo final, de mi pdf. En tipografías, nuevamente podría elegir empotrar o no. Si se trata de tipografías que estoy segura que van a estar accesibles en, en el eh, navegador en el que se va a ver eh, mi archivo, podría no incrustarlas, yo las voy a dejar incrustadas. Y luego en color voy a elegir, en vez de salida dirigida a impresora, voy a elegir pantalla o internet. ¿Bien? No voy a configurar nada más y simplemente, perdón, me había olvidado de cambiar el nombre del archivo. Le voy a llamar salida web o salida monitor. ¿Bien? Lo voy a guardar. Y a continuación lo vamos a visualizar y vamos a revisar su peso. Aquí tengo mi archivo y puedo corroborar el peso. El que yo he preparado para la web o el monitor pesa 194 KB frente al que preparé para impresión que pesa 9607 KB. Vamos a corroborar ahora cómo se ve en el monitor de la computadora. Aquí lo tengo, voy a colocar eh, la visualización al 100% ¿sí? y puedo ver y corroborar si estoy de acuerdo con la nitidez lograda en los gráficos de mapa de bits. Si eh, yo hubiera utilizado una compresión eh, alta o eh, elevada que implicara que se han deteriorado, la nitidez de las imágenes o que se ha perdido demasiada información de color podría realizar nuevamente la exportación, entonces esto queda a criterio de ustedes y eh, cada vez que yo elija una compresión más alta voy a lograr un peso del documento que sea inferior.